Será a partir de hoy cuando inicie la semana aniversaria por el primer año de la muerte del joven dirigente popular Vladimir Lantigua Valdera, la cual iniciará con un conversatorio sobre su vida revolucionaria a las 7 de la noche en el Club Ercilia Pepín. Como parte de este proceso que llevamos para que se haga justicia, para que destituyan al fiscal de victoria y podamos verlo, policía, asesino ya frente a un juez y posteriormente condenados por el crimen, el asesinato que cometieron, hemos programado una serie de actividades de protesta y de lucha que en esta semana que inician este lunes 30 con una, un conversatorio en la Liga de de Pepín a las 7 de la noche. El martes 31 vamos a realizar un pitazo con el hashtag Justicia para hablar, una actividad innovadora, pero sí que la ve todo el mundo y podemos... Eh, hacer la tendencia ese día, el hashtag de justicia para hablar, y que todo el mundo puede participar desde su casa, tipiando y retipiando en su celular o en su computadora. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, en esta ciudad Raúl Monegro, posterior a estas actividades, las organizaciones comunitarias y populares se plantearán la ejecución de otras movilizaciones. Giovanni Cordero, NTN.